La serie de Fito Páez es una de las ficciones más comentadas en la actualidad. Una vez más, como en otras tantas biopics de famosos y celebridades argentinas, entre ellas la del Potro Rodrigo o la de Ricardo Ford, se alzan voces a favor y en contra por las caracterizaciones y el corte en la historia de los protagonistas. La biopic de Fito se retrotrae a los tiempos en los que uno de los músicos más importantes del país empezaba a convertirse en estrella. Fito. Ya estamos. El eje central de El Amor Después del Amor es el romance rockero entre Paz y Fabiana Cantilo, que llegó a ser un triángulo amoroso con Charlie García en los 80. Y antes del estreno de la ficción, había recibido el visto bueno de la cantante. Sin embargo, con el devenir de los episodios, la opinión de Cantilo cambió y la cantante lanzó en sus redes una furiosa crítica contra su caracterización en la Bayope. Desde el punto de vista de Fito, pero bueno, ya que estoy tan presente, les digo que... Yo tenía una vida también, ¿no? Oh. El enojo de Cantilo se centró en que la ficción, según su visión, mezcló los tiempos y minimizó su carrera como artista, reduciéndola al papel de corista. Sin embargo, en un giro inesperado y minutos después del debate en intruso de este martes, Cantilo salió a responder en sus redes y transformó sus críticas en ondas de amor y paz. Estoy enojada. Por favor. No está enojada. No está enojada. ¿Qué dijimos Ay, ayer? Se entendió todo mal. Mientras abundan los elogios de los televidentes, ¿por qué motivo una de las protagonistas criticó duramente a la ficción, pero llamativamente se retractó? ¿Cuál es la verdad? ¿Llueve sobre mojado? Este videoclip lo filmaron en San Telmo, en Santelmo, y fue la primera vez que usaron drags. Ah, ah mira. De los años. qué adelantado Toda mira, la mira, Isis, mira. todas las de la, la época eh. La Charlie, estuvieron todas sí, En este anda. videoclip, fue hermoso, me acuerdo Que lo hicieron en San Telmo, allá hace como 25 años Sí, también. con Joaquín Sabina que... Que... Y 25, <risa> con María Carámbula Que está súper hot En ese video también Ya era una estrella sí. fito. En bueno, ¿por qué momento? crees que despertó esta polémica? Bueno, las declaraciones de, de Fabiana ¿no? Sí, yo creo que a Fabiana Le molestó, le molestó mucho eh, cómo fue retratada, básicamente, sí. ¿no? Sí. Me parece que... Viste, la gente le dice, bueno, Fabiana, no es tu serie, es la serie de Fito. Sí, sí acá estos dicen eso. No, Qué bueno, bárbaro. pero... Eso, pero eso, no, es, eso es igual, sí. Pero es cierto, <risa> es no, eso. No, porque está basada en un libro de memorias de claro, Fito. Claro, y, digamos, Fito claro. se sienta, cuenta sus memorias y dice, esto fue lo que me pasó a mí. Claro y él sí. es su punto de vista. Y él, por ahí dice, che, yo la veía a Fabiana de esa manera después se arma esto dramáticamente o artísticamente y Fabiana dice, bueno, yo era un artista no era solamente la coreuta pero no, no, es, no tiene que ver también con estelaridad, me parece porque ella, ella creo que lo que le molesta o cuando habló la primera vez tenía que ver con eso que no la hayan colocado en el lugar de Charlie de otros, porque la verdad que era así ella estaba tenía un lugar muy importante ella tenía un lugar muy importante, pero cierto es que en ese momento tenía un lugar subordinado eh. ¿Sí? no, no, era, no no era tan así, digamos Fabiana empieza a explotar un poquito más ella en el 91, por ejemplo, acordate que saca. Ah, con mi enfermedad disco. me acuerdo mucho. Viste mi sí. enfermedad. Sí. Fue, ahí fue va. Justo, justo esa canción, sí. la, can esa, la canción de Calamaro, claro. que Maradona la pide para volver a jugar al fútbol oh. después de su canción por oh. doping Ahí empieza a arrancar y tiene dos años excelentes. Pero antes que toda la. Claro, la eso pone el 91. No, no. Claro, es pero el 91. Claro, y eso no. sí, después años más con, presentando ese disco, llenándolo, digamos. Claro. ¿no? Pero, pero, pero es cierto tú... que antes, toda la etapa previa, que es lo que se cuenta ahí. La Luis. parte del triángulo con Charlie, eso es del 80 y claro. Bueno, no su, primer disco, no, no pero tanto, su primer disco fue en el 85. O sé sea, que ya en esa época están retratando ahí, ya tenía su disco, sí. esa. y no hay mención, digamos, a eso. No, sí hay, hay mención. No pero a mí tiene mención, que pero ver pero con las mujeres poquito. y el rock, sí. digamos. Que bueno, siempre, eso como te lo todo, toma. es el mundo masculino. Un creo mundo... que ella sí. eh, hace referencia para mí es específicamente a eso. Yo sí. creo que ahí hay un triángulo que... El triángulo está contado raro ahí también, digamos, entre Charlie García Fabiana Castillo. Está sutil también. No, no tiene es nada. No está muy explícito. No, Pero, no, ¿qué no quieres decir? A ver qué. No, no, porque no está contado cómo fue realmente. ¿Cómo fue? Digamos. Es que en realidad. ¿Le tiraron la bandina, decís vos? Lo edulcoraron un poco. Claro, eso. Decirlo es. De una manera. No, sí. no, no es que le tiraron la bandina, le tiraron edulcorante. Pero, ¿cómo fue, tiraron ¿cómo fue el claro. triángulo? ¿Cómo le tiraron e estevia? En realidad. Porque era más de un triángulo, porque. Eh, era un cuadrilátero, porque Fabiana Cantilo Entiendo. digamos, siempre fue mujer empoderada, libre, sí. vivir su sexualidad a pleno, no andaba con ellos solamente, andaba con más. Entonces, bueno, ella ¿Al tenía, mismo momento? Claro, ah. claro. Ella tenía un novio cuando empieza a salir... Que aparece al principio de la serie. Claro. Es Fito este, este, lo está todo. En El la está retratado en la serie. Sí. Pero ella arranca y Fito se enamora. Lo cuento así rápidamente. Sí. Fito se enamora de ella. Cuando van a la primera, al primer ensayo... Y Fito no había llegado a nadie, Fito nada, era el, era el pajuerano que venía de Rosario, llegó primero, ¿entendés? Todos los otros músicos consagrados llegan a la hora que quieren. Mm. Cuando llega, y lo cuenta Fito en su libro, dice, vos sí. cuando llegabas allá, allá con Charlie García te daban la partitura, porque Charlie es músico, se sí. toca con pentagrama, te dan, claro, te dan la partitura con el pentagrama, te dan un sándwich, que hay una escena que hay un sándwich, sí. sí, y un papelito de merca. Esas cos, tres cosas te daban Ay, cuando... Mirá. Sí. <risa> Un básico partitura <risa> está y <muy risa> merca Fijate cómo lo que dice de orden, orden. Digamos sí, que era el chico. Claro, sí, el chico sí. Venía, sí. Toma el, el pentagrama, el queso y el papelito de merca. Bueno, llega primero que se llama, no hay nadie, entra Fabiana Cantilo. Y ahí se deslumbra él. El... Claro, entra con una minifalda. Divina de Fabi. El pelito carre rubio y una remera de polis cortita. El chabón flipó. Claro. claro. claro. Sí, sí. Es, me la tiraron del cielo. Claro. Es A primera vista Claro, es ah, esta. Yo ¿Y ahí qué que... pasa? ¿Ella con, flasheaba con él también o no? No, cero. Él ah, no, no tenía onda bola. con Charlie. él tenía, él va, tenía con Ahí va, ahí pone ah. el ojo Pablo. Ella, aparte, bien, del novio, aparte del novio, como dice Martín, ella estaba con Charlie. Claro. Ajá. Y ella le cortó un poco el rostro afeito y dice: No, mira, yo en este ámbito ya estoy con Charlie. Después tenés el otro ámbito que claro. era cualquiera poner. Pero en este ámbito claro. yo estoy con Charlie. En la Charlie. charla que tienen en la terraza en la serie se lo blanquea ella. Le dice claro, algo, ella le dice. ¿Y qué, le, ¿Y qué le dice Así. también en la serie? Que Charlie es celoso. Sí. Porque Charlie es celoso. Es Charlie. Charlie, claro. Charlie era tiroteador serial y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Claro. Mm. Va a Maite a hacerle una nota y te tira los tiros. Ay, bueno. no me pasó, pero... ¿No te pasó? No, bueno, las veces Pero... Ah, es pero... ¿Puedo? Ay, una eso. No bueno. <risa> eso? te fue invitaba, Te invitaba a la limusina. Claro. ¿Te llevo? Claro. mira. te mira, mira. Esto cambia en la serie... ¿Puedo contar algo de la serie? No, no spoileo, te lo juego. No, no, no, no spoileo. Feo, Hola, sí, la vida real! Se, ¡Para la, la vida mitad. real! Esto pasó... Asi, contate, si no. Está Ayer en el <risas> <risas> No, no, tranquilo. Esto pasa que cambia... <risas> ¡Zona peligrosa! ¡Zona peligrosa! No, zona, zona, ¡Zona peligrosa! Esto puede ser que cambia todo hasta que un día... Eh... Charlie lo pone de espalda, a Fito, no, y ahí no, queda frente no. no, a frente con Fabiana. No, eso, eso, eso, eso es vos, digamos. Él se da cuenta. <risa> él se da cuenta que entre Fabiana... Crucial era la escena Pasaba algo. Había química. La serie es crucial. Era el nudo, ver, para, ese era el nudo. Había química. Porque pensemos una cosa, chicos. No ¿eh? había porque había papelitos, no, Eso sí, había. sí Pero digo, porque hay gente... Estamos dando por hecho que todo el mundo la vio. Por ahí la gente claro, no, no la vio la película. Yo, por eso, por, por eso Entonces... No, en la serie sí lo muestran celoso a Charlie, lo que estás diciendo. como dice Pampito Charlie. Se dar cuenta que pasa algo entre sí. Fabiana y Fito. No muestran escenas de sexo, es una, es una serie donde no hay escenas de Nada. sexo. Entonces, ya no se usa, ¿viste? No, sí, Y, y no entonces. entonces... No, no, no, no, no. no es muy puerta, se tiran, se vuelven cambiándose. Bueno, pero es parte pero, de la vida también. Claro, sí, claro sin duda. Pero para entonces, ahí Charlie se da cuenta que algo pasa entre ellos. Y cuando hacen la gira de presentación de clics Modernos, que fue ah, un que caso bueno. de Charlie, claro, cuando se acerca a la presentación, estaban todos, por supuesto. Cada instrumentista con su rol dentro de, del stage. Y ya le dice, che, me puso de espalda. ¿eh? ¡Claro! Y Fito tocó toda esa gira. De hecho, no es que solamente está en la serie, sino que vos buscás videos viejos de la serie de clima de moderno. Yo lo vi. Y Fito Paez, yo vos lo, lo viste vi. a ver, mirá. Sí, no, yo lo vi de cuando se baja los pantalones, que no es como en la que Es en Córdoba, no en Carlos Paz, en y, no, y no muestra Señor, la cola, Lash. él no. muestra, el, muestra el pene, ¿entendés? A la gente que estábamos Muy ahí, y Charlie. me acuerdo de Fito, pero en ese momento se decía que Charlie, le, digamos, más que celoso por Fabiana, era más celoso por el hecho que era otro teclavista. Bueno, eso, eso a ver, hay dos cosas ahí. Cuando Charlie lo convoca primero a Fito para la serie... Para, perdón para, serie, no, para, para, tocar. Para, para, para tocar con él banda, ¿eh? sí. que lo llama Greenbank o sea él le dice a Greenbank che tráeme al flaquito al rosarino sí, le dice pero sabes por qué dice me gusta que me imita. Exacto. O sea, el ah, ego de Charlie era. No vamos, me gusta, ah, me es imita. talentoso este claro. pibe, tiene rulitos, me imita. Que venga a tocar conmigo. ¿entendés? Eso, eso es. Eso te, es Hábil, parte. lo quiero tener cerca. Claro. claro No es competencia, es mi claro. equipo. Por eso, no, muy bien. Bueno, ah, o sea, sí Flor que, es que era una época donde todos tocaban con todos. Eh, digamos, sí. Era una época. Eso lo... también queda retratado en la serie. Sí. Pero porque se marca sí. mucho de ahora, como el tema de las colaboraciones, y queda y ahí marcado. Sucedía. Hay una escena con Calamaro, sí. hay con una espineta eh, con Charlie, Diana, digo, y te digo, balleto, muestran claro. mucho y te digo una cosa historia. Fito hasta el día de hoy en su último trabajo va, se junta con Charlie esto y esto me no. lo contó eh, Charlie le hace escuchar sí, claro. y le hace todavía sí. anotar, sí, anotar las correcciones sí, claro, o el parecer de Charlie maestro, como obvio. te lo muestran ahí en la serie hoy todavía pasa pasa porque lo admira Charlie fíjate que sí. los dos primeros capítulos es el show de Charlie ¿entendés? Sí. Sí. entonces bueno, pasa eso entonces Charlie lo pone así queda de espaldas Fito mirando, o sea, una gira mirando un telón negro. Es espectacular. Fito, imagínate la claro, situación. Al baterista. Pero ahí eso le juega en contra. ¿Por qué? Por la posición. Charlie obviamente era el líder de la banda, miraba al público hacia atrás. Sí. Y detrás de él queda Fito mirando hacia el telón y Fabiana Cantilo de Coreuta, pero en la misma línea. línea. línea claro. Entonces se miraban entre ellos como diciendo, esta noche te como, ¿entendés? O sea, todo, ¿no? Sí, no. Claro, como Muy qué rural, linda es? que estás, ¿no? sí. esos rulos fitos. Hoy te estar, sí. Te arranco la remera del polisco con sí, los dientes. Sí. Bueno. Creo ah, que y, Charlie tocando frente a su público. Le hizo, ¿Cómo? claro, le hizo un favor. Claro. claro. En el fondo. Claro. Claro. Potenció. Quizás puso, puso una chispa para mí indirectamente, indirectamente. donde quizás no había tanto, más. ¿no? Cierro con esto. Charlie se da cuenta después de que algo ya pasaba entre ellos. Claro. Y un día lo cita. Eso no está en la serie. Un día los cita a los dos, antes de un ensayo, porque en la gira también siguen ensayando, Charlie producía material nuevo, Fito también, dice, vengan, bueno, querrá hablar con nosotros, dice Fabiana sí. y Fito, lo hacen, ¿eh? era como para dar examen, ¿no? Charlie sentadito, Fito y Fabiana, ignora 100%, como si fuera invisible a Fito Páez, y le dice a Fabiana, vos estás saliendo con este. Opa. Pausa. ¿Y con el otro también? Oh, el ¿Cómo? <risa> Carlos, Fabiana, <risa> claro. Fabiana le dice... Pausa, Fabiana, porque Fabiana es una reina. Sí. Dice... Sí. Dice... ¿Y sabes qué? También estaba saliendo con vos, pero ahora no salgo más. Antes éramos cuatro, pero de ahora en más vamos a hacer tres. Y le cortó el rostro Fabiana. ¡Vamos, Fabiana! Sí. Bien. ¡Bien, Fabiana! Muy ¡Bien, ¡A partir de ahora vamos a hacer tres! ¡Me gusta! Me gusta vamos hacer vamos hacer todo. Todo. ¡Qué pero bien! ¡Empoderada! Ya. ¡Empoderada! Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hay una imagen de ellos juntos en, en Río, donde están juntos mm. Charlie y Fabiana, y ya se muestra como que Charlie ya soltó. Sí, sí, el tema claro, de claro. él, tal, él tenía a su novia en Brasil, a Soca. Exacto. Claro, sí, claro. escuchen. Eh, no, eh, sabemos, hay claro. mucha gente que se quiere sumar a esta polémica. Vamos a buscar a Patricia Sosa y a Sergio Mar. Uh. Patricia, se está hablando mucho de la serie de Fitopaz. Fito, sí, la está viendo todo el mundo, ¿no? Sí, yo tengo como una deuda ahí. Tengo que, que mirarla, tengo que ponerme a mirarla. Me encanta que la gente conozca a Fito desde otro lugar, porque es un pibe divino. Porque vos conocés mucho la historia de Fito. Bueno, yo conozco la historia ¿No? de toda la gente que transitaba sí. conmigo en ese momento en el rock. Hubo una queja, se habló mucho del rol de Fabiana Cantilo. Porque quedaba como la corista de Fito, Ah, no de te Charlie. puedo creer, la minita de los y, músicos. Ah, no te puedo creer. Eso es vintage eso, muy bien Tenía otros Por trabajos supuesto. y protagonismo dentro del rock argentino. Aparte un protagonismo muy lindo en la vida de Fito, uh -huh. eh, ha sido su pareja, ha sido la musa inspiradora de un montón de canciones uh -huh. y cantó con un montón de gente, Fabi es uno de los exponentes más grandes que tenemos del rock nacional. Y es una pena si no le dieron el lugar que, que corresponde. ¿Por Mirá, qué crees que todo el mundo habla de la serie de Fito? Primero porque es un tiempo de la música del rock argentino que es genial, es glorioso. Uh -huh. La gente tiende a volver a los tiempos gloriosos. Pensá que es un periodo cargado de esperanza porque se pierde Malvinas, los médicos dicen que se van, la gente entra en la ebullición... Salen click modernos, uh -huh. sale la dicha en movimiento, el abuelos de la nada, después viene Fito, Soda. Se está hablando también mucho de la serie de Fito por el supuesto enojo de Fabiana Cantilo. Yo hablé con Fabi ayer. ¿Ah? ¿Qué te dijo? Eh, me dijo? No me dijo que estuviera enojada, pero es verdad que Fabiana... Además de, de ser cantante de Fito, o pareja de Fito, cantante de Charlie García y los Tuits, ella tenía una carrera propia. Y Fabiana dijo, no está enojada, no está enojada. Ella no es una, una mujer que diga las cosas pensando en que ella no tiene filtro y te lo dice. Juzga mucho Fabiana sin saber verdaderamente lo que pasó, porque no solamente a Fito le pasaban cosas horribles. A Fabi también dice, entonces, que se mantuvieran juntos cinco años yo creo que fue un milagro. Y sí. Igual dice algo bastante interesante Que tiene que ver con que juzgan sin saber Porque claro. viste que ahora la critican Si estuvo con el padre o no estuvo con el padre Apoyándolo con la muerte Entonces los claro, dos tenían en la serie sí eso Muestran como un pequeño Yo creo que la muestran como un gran sostén de Fito En un momento muestran que cuando muere el papá de Fito Ella no ella. está Lo que dice un poco Sergio es No mostraron también Obviamente, porque es la serie de Fito, pero no claro. compraron Que es cierto, Fabiana tuvo una vida muy dura Y sí me parece, o sea, era un momento Donde esto que dice Patricia Sosa De la minita de los músicos claro. a... era, No había mucho lugar Digo, Hilda Lizarazu, claro. Fabiana Cantillo Fabiana sí, Sosa de los mismo los Gabriel, te Gabriel. Sí, sí, les costaba mucho más Gabriel. a igualmente. Igualmente. Así como no se muestra Murió. Murió. A, Se cuenta que no fue el entierro del padre Y uno dice, che, Fabiana, ¿dónde estaba? También se la muestra como apoyan, la primera sí. que lo levanta De la cama de los pelos y lo lleva a grabar con espineta No, pero lo dan a entender en la serie que no, y justamente me parece que es lo que hablaba recién en la nota, que no la acompaña en ese momento cuando se muere el papá de Fito, y no sé Tartu vos que seguramente sepa Ahí mucho no más, claro. ¿por qué no estuvo? Porque también estaba atravesando un Está momento de adicciones de ella, adicciones claro, de, claro, claro. de, claro. de internaciones y, y bueno, Ella eso por eso, por eso en dice, claro. dice, en ese video dice, yo tenía una vida también. Claro. Claro. Claro. Parece que aclara eso. Claro. Sí. Sin Igual duda. Esa... No solo una vida artística, no, sino una vida de consumo problemático. Porque eso no ha tenido siempre. Es más, en la serie. Hay momentos que tratan de decirlo que desaparece. ¿viste? Que Por desaparece eso y a los tres días. No, no sentís que, digo, digo, yo no la vi, ¿no? Pero escuchándolos, eh, medio como con la serie Luis Miguel, ¿viste que se tocan las cosas, pero con una. Con esto, con edulcorante, como vos decís, con sí, Stevia. No es no, no fondo, ¿por qué no? Pero por sí, ejemplo bueno, acá... Cuidar un poco flor... a los artistas, me parece. ¿Pero qué no no si esto los... pertenece pero al no, pasado? No, me no, no, no, digo... no parece que lo muestren no, con eh, porque, ¿eh? Y Sobre sí. todo el tema de las adicciones se lo muestra drogando, mucho. Sea, sí. lo, muestran, lo muestran a, a Fito Leventado por la droga, la muestran a Fabiana en una internación. Digo, no se corren de ese tema. Por ejemplo, hay una contradicción que tiene que ver con la serie. Y por ahí tal vez hasta con las locaciones que consiguieron, porque por ejemplo, lo que yo conté de Córdoba, seguramente han conseguido más hacer locaciones en Carlos Paz y pusieron como que eso había pasado en Carlos Paz, ¿no? Claro. Y no en Córdoba. Y capaz tiene que ver con eso, es como sí. una... Coen. Sí, porque viste la gente que se pone, que, que, digo, que estuvo, o si pues, y dice: esto no sucedió, se pone yo en biógrafo. y tuve. A yo No, eso. Pero no hace a la claro. historia, si fue Carlos Paz Claro, Pasa, por, por eso. imagino ahí, con Hopo, Layu y que saltaba. Se lo de denunciado, porque tenía 14 años. Sergio Marchi decía también que, por ejemplo, había algunos, yo creo que también después se toman licencias para ir contando la historia de manera más rápida, que, por ejemplo, en un momento le dice Baglieto, que lo hace el hijo de Baglieto, el personaje, que le dice bienvenido a la trova eh, y que en ese momento todavía no, no era, era la trova bueno, no no después, la pero bueno, me parece que son licencias son que van tomando. Sí. Ahora, ¿cómo fue el tema ese de las adicciones estar tú? No, yo en creo que en esa época recién lo contabas de alguna manera medio en chiste. El, no, no, el, no el, era el chiste, era el, el, chiste el, eso lo contó Fito, digamos. Claro, lo contó claro. Fito y básicamente, consumo problemático había. En... A ver, porque en ese momento la droga era la cocaína, no es, no es que, uy, porro, que esto, que claro. lo otro. No, era cocaína y así pasaba permanentemente. Digamos. Hay sí. gente que se murió, chicos. Claro. A mí me parece claro. que, lo, lo que lo que más destaco es lo que está sucediendo con la serie, que, que está buenísimo que se cuenten estas historias que pertenecen tanto Sin duda. a nuestra historia, sí, ¿no? El ADN argentino. Está muy por bien. Ello, bien hecha, pero está me, muy me encanta, porque hay muchos jóvenes, muchos chicos que no, que no vieron conocen, todo eso, que no los conocían y conocen. pueden. Claro. Digo, a través de esta, de esta que La voy a empezar hoy y pidió, El otro que se sumó fue Calamaro Que tuiteó que, que la había estado viendo sí porque... faltaba, ¿eh? bueno. No, no, aparece Aparece poquito el... Aparece un poquito en la serie Y habla de, de todos esos estudios locales, personas, amigas Y en los 80 no hacía casi canciones Pero formaba parte de una cierta aristocracia Que era un músico bien considerado Ay, sí. eh, Habla también de La Trova Dice, estaba ahí en todos esos locales Y estudios de grabación, también es una serie de mi vida eh, mientras pensaba mientras la veía pensaba en esa vida paralela y decía... Claro, otro genio, caramba. Sí, no. sí. y está bueno Pero que un si me cocinó un pollo en Carlos Paz había... Sí, claro, ¡No, no, me... no! Cuando anécdota, con, ah, claro, cuando estaba con, con Mica, tuvo mi dos meses en me acordás? Me pero nos hizo un pollo y qué después bien. el pollo lo tiraban por la, <risa> <Sí>. la <gala. risa> Pasó de todo. No lo <risa> No, no, <risa> el... no llegamos a comerlo porque, voló, no, porque no sé qué pasó en el medio. El pollo voló. El pollo voló. Vos ella. Claro, claro. Lo que pasa es que no sé si la verdad. Vos estabas cocinando té Ah, claro, claro. O sea, la anécdota claro. era esa, de claro, claro. grandes momentos que por suerte <ríe> hemos vivido.